A todos y todas. Me acompañan el secretario del Departamento de Seguridad Pública, Alexis Torre, el comisionado del negociado de la Policía de Puerto Rico, Antonio López, el secretario del Departamento de Justicia, Domingo Emanuel, y la jefa de fiscales en el Departamento de Justicia, la licenciada Jessica Correa, entre otros. Hoy nos encontramos aquí para informar a nuestro pueblo de avances que está teniendo nuestro gobierno en las estrategias para combatir el crimen incluidas en el Plan Integral de Seguridad Pública. Esto incluye estrategias de coordinación a todos los niveles del Departamento de Seguridad Pública con las demás agencias del gobierno, así, así como con los municipios y todo el componente de ley y orden del gobierno federal en Puerto Rico. La seguridad es una de las más altas prioridades de mi administración y tenemos un equipo sumamente comprometido con velar por la seguridad pública en nuestra isla. Como han escuchado, en el día de hoy han rendido fruto nuevamente con gran éxito los operativos de nuestra policía eh, relacionados a la iniciativa 100 por 35 que ha desarrollado el negociado como parte de nuestro Plan Integral de Seguridad para Puerto Rico. En específico, el negociado de la policía junto al Departamento de Justicia ha estado llevando a cabo un triple operativo desde el jueves pasado, cuyo principal objetivo es atajar el narcotráfico desde sus raíces. En estos operativos se ha buscado desmantelar, desmantelar eh, todas las modalidades de las organizaciones criminales eh, que trafican drogas y que han sido objetivo de, esta, de estos operativos. Y, que, eh, y esto ha abarcado no solo puntos de venta de drogas tradicionales, sino también nuevas maneras de mercadear la, la droga que han surgido eh, mediante la utilización de las redes sociales. Todos sabemos que el tema de la criminalidad es un tema complejo con diferentes vertientes que buscan eh, constantemente burlar a las autoridades, por lo que todo nuestro componente de ley y orden está activo y utilizando herramientas modernas e innovadoras para seguirle el rastro a los criminales. De hecho, como anunciamos previamente, el negociado de la policía tiene un nuevo componente que ha sido clave para estas gestiones. La superintendencia auxiliar de operaciones especiales, esta superintendencia agrupa todas las áreas investigativas de la policía de Puerto Rico para lograr un mejor intercambio de información eh, previo a hacer intervenciones como las que vamos a estar informando en el día de hoy. La iniciativa 100 por 35 eh, que se nutre de la colaboración estrecha entre todas las unidades del negociado ya ha logrado. Al día de hoy, cerca de 5.000 arrestos eh, y ha desarticulado eh, eh, decenas de organizaciones criminales. Ahora voy a dejarlos con nuestro secretario Alexis Torres y luego el comisionado Antonio López eh, para que abunden, den, den detalles sobre estos operativos y sus resultados. Muchas gracias. Buenos días a todos. Eh, siempre dándole gracias a Dios por estar aquí presente. En el día de hoy ven los resultados de los trabajos que se están llevando a cabo, no solo eh, con el negocio de la Policía de Puerto Rico, las agencias de ley y orden municipales y, esta y federales que están aquí presentes. Quiero hablar de un dato particular eh, que en el transcurso de la intervención en el día de hoy, y el comisionado va a, va a dar más detalle más adelante, eh, continuamos salvando vidas y protegiendo propiedades en el día de hoy durante una intervención donde eh, los compañeros, a quienes felicito, del negociado de drogas, eh, lograron eh, prevenir lo que podíamos, podíamos o pensamos eh, considerar un asesinato. Habían unos, unos sujetos que estaban eh, ¿verdad? Eh, buscando a una persona y durante este operativo se logró eh, intervenir con ellos y salvar esa vida. Así que nosotros vamos a continuar eh, dando las herramientas necesarias para cada uno de los negociados, para continuar combatiendo la criminalidad y ese es el norte. Así que, muy buen día. Gracias. Buenos días a todos, muchas bendiciones. Desde la semana pasada. ...se estableció un plan de trabajo donde todas las unidades de la policía de Puerto Rico... ...incluyendo el negociado de patrullas de carretera, incluyendo la uniformada... ...incluyendo la supervivencia auxiliar en operaciones especiales... ...el negociado de drogas, el negociado de inteligencia y arrestos... Eh, ...se comenzó el diligenciamiento de 31 órdenes de arresto ...en coordinación con el secretario de justicia, Domingo Manueli, ...la fiscal Jessica Correa, el fiscal Héctor Siaca... ...el director de Crimen Organizado de, de Justicia... Eh, y el movimiento dirigencial de la semana pasada se logró incautación de alrededor de 1.111 kilos de droga con cinco personas arrestadas. Eso fue la, la División de Inteligencia Criminal de Fuerzas Unidas de Rápida Opción del Negociado de la Policía de Puerto Rico. En el transcurso del fin de semana también las intervenciones eh, fueron constantes en allanamientos. Esta madrugada cuando disponíamos los agentes del Negociado de Drogas, a dirigenciar varias órdenes de arresto en la barriada de la Perla, en San Juan. Eh, se dan cuenta que hay unos individuos totalmente vestidos de negro con chalecos y con, máscaras, y con máscaras que se encontraban rodeando una residencia donde pretendían estos individuos matar a unas personas en dicho lugar. Inmediatamente, gracias a la intervención de los agentes, estos individuos se dieron a huida, se logró arrestar a dos de ellos, se incautaron cinco rifles. De alto poder, automáticos. Ocho pistolas, las pueden ver aquí, eh, eh, frente a ustedes. Gran cantidad de droga, marihuana. Eh, a su vez, se dirigenció un hallamiento también en la perla, que a la mano derecha pueden observar el resultado, donde se, ocupaba, eh, se ocuparon pistolas, revólver, drogas. En las horas de la madrugada de hoy también eh, hubo unos disparos en el residencial Luis en Torres de inmediato, como estaba ese personal en la calle. Pasaron al lugar y lograron incautar 16 kilos de cocaína, magacines y armas de fuego y dinero. La tienen así, la, la, la pueden observar aquí. Por ende, la policía, el negociado de la policía de Puerto Rico, que pertenece al Departamento de Seguridad Pública, el secretario Alexis Torres y este servidor estamos comprometidos a hacer y utilizar las estrategias necesarias para lograr reducir la incidencia criminal en Puerto Rico. Agradezco también la ayuda ciudadana. Cuyas, cuyas llamadas que se corroboran están dando resultados en todas las intervenciones. Este trabajo, señores, fue en las áreas metropolitanas de San Juan, Carolina, Caguas, Bayamón, Ponce, pero a 13 áreas policíacas trabajaron para conseguir este resultado. Eso es todo lo que tenemos. Secretario de Justicia, por favor. Buenas tardes a todos y a todas. Este, este es el resultado de un esfuerzo eh, que comenzó con esta administración. El señor gobernador dio una instrucción clara que, clara que quería traerle tranquilidad a, al pueblo y para eso nos, han, nos hemos reunido en múltiples ocasiones, ya sea en Fortaleza, en este cuartel, en Justicia, para detrás con las, con las distintas estrategias del crimen y cada día o cada semana vamos trabajando consiguiendo más información y esto que ustedes ven es un resultado un resultado sumamente importante tan es así que en este 100 por 35 se han logrado 5000 arrestos arrestos de criminales, de gatilleros otras personas que están envueltas en el mundo en el tráfico de drogas y de, ese, de esas cinco mil personas se han logrado un 98% de convicciones a nivel de los casos generales tenemos un 93% y ese, esto es cuando se trabaja lógicamente se trabaja con dirección, este, se logra estos resultados. Muchas gracias. De hecho, quiero también agradecer a la fiscal Jessica Correa, que está aquí con nosotros, que es la que va a dar el detalle esto. Saludos a todas y a todos. Primero que todo, quiero pedirle a los fiscales que trabajaron estas radicaciones de cargo que pasen eh, a la tarima, porque ellos son los que día a día... Eh, ...trabajan directamente con la policía para lograr eh, la erradicación y posteriormente la convicción de los cargos criminales. Tenemos parte de ellos, tenemos cinco fiscales que pues para que todo el mundo los conozcan. Desde el primer momento, eh, cuando el secretario de Justicia, Domingo Manueli eh, tomó el cargo... ...siempre nosotros nos comprometimos de, de trabajar ¿verdad? para la seguridad del país... ...y darle las herramientas a los fiscales eh, para que puedan hacer su trabajo... Eh, como han visto, estas organizaciones criminales eh, están a la vanguardia en la tecnología y eso es lo que nosotros estamos haciendo. El Departamento de Justicia está buscando las herramientas para proveerle a esos fiscales ¿verdad? las herramientas necesarias para poder procesar estos delitos y lograr convicciones más allá de lo razonable, que es el fin último de nosotros, el Ministerio Público. Eh, esto que ustedes ven, ¿verdad? Eh, una conferencia de prensa que se da, es lo que todos los días los fiscales de las 13 jurisdicciones del país están haciendo. A diario, mínimo ahora mismo, debe haber un, un, un fiscal de turno en las jurisdicciones que debe estar consultando un caso de drogas, eh, un caso de armas. Eh, le traigo unos datos porque siempre es importante. Para el 2021, el Departamento de Justicia le sometió 4.341 cargos de ley de armas a 2.459 individuos. Asimismo, se sometieron 4.144 cargos de ley de sustancias controladas de los delitos más comunes, 401, 404 o 411, a 2.667 individuos. Hasta el día de ayer, eh, revisando eh, eh, las cifras, se han radicado 2.776 cargos bajo la ley de armas y 3.108 cargos de la ley de sustancias controladas. Le quiero agradecer a la Policía de Puerto Rico y a los fiscales que todos los días verdad, consultan y trabajan estos casos para lograr un país mejor. Y los dejo con el director de la división, el fiscal Héctor Siaca, para que les hable más de esto. operativo. Buenas tardes a todos. Yo creo que se ha abundado bastante sobre la labor de la policía, de la cual me siento sumamente orgulloso de ser parte del equipo y trabajar mano a mano con los agentes que día a día arriesgan su vida en la calle. Pero específicamente en cuanto a este trabajo, en la mañana de hoy se diligenciaron varias órdenes de arresto, específicamente en la División de crimen organizado trabajamos con lo que son las operaciones encubiertas. Y hoy se diligenciaron los, eh, las órdenes de arresto de 31 individuos a los cuales se le erradicaron 68 cargos, todos ellos por narcotráfico, es decir, por venta de sustancias controladas, específicamente marihuana y cocaína. En distintas zonas, específicamente en la zona de la Perla o la barriada la de la Perla, Ojo de Agua en Vega Baja, Barrio Amelia en Guaynabo y Sabana Seca en Tua Baja. El resultado que vemos aquí en esta mesa es un trabajo arduo por meses que eh, día a día los policías arriesgando su vida se comprometen con la seguridad de los ciudadanos. Y es importante resaltar, ¿verdad?, lo difícil y lo arduo que es ese trabajo y los, y los riesgos que conlleva ejecutar los mismos. Como sabemos hoy, verdad en la mañana de hoy, se iban a diligenciar unas órdenes de arresto y se toparon con una situación que pudo haber puesto en riesgo la vida o que puso en riesgo la vida de los compañeros de la policía, pero gracias a Dios no ocurrió nada que de lo que tenemos que lamentar. Así que me solamente me resta refrendar el trabajo en colaboración que continuaremos haciendo en la División de Crimen Organizado con los compañeros y compañeras de la Policía de Puerto Rico y que sepan que cuentan con un brazo amigo en el Departamento de Justicia. también. ahí se reseña también la nueva modalidad que hay eh, de solicitar este eh, de venta de drogas ilícitas por por las redes sociales. Lo, lo, lo, lo que van a ver al final del, del, del video. Pues no eh. parte de estas armas de fuego eh, del jueves al sábado se cautaron alrededor de 16 armas de fuego adicionales Hablando, ellos rifles y pistolas en varias intervenciones que hubo y allanamientos que se realizaron También eh, hubo el arresto de un almero en Cataño, que eh, fue bien reseñado por ustedes de los medios, iguales. aprovecho okay. a darle a las gracias por la presencia del sí, A, a, a divulgar información en casa, a los anchos de y aquellas personas que están eh, vinculadas a cualquier tipo de delito, pues nos ayudan en la difusión pues, de la fotografía. ¿Qué trata de como guiar? La personas que fueron este, arrestadas por el y comprarle drogas por las redes sociales, en el momento el, que el, se el, le el, el a material físico fueron arrestados. parte del plan integral del gobierno de Puerto Rico y la nueva superintendencia de razones especiales sí, la es que en, la, en, la, en la dirección ah, que de yo en la entiendo en la de mi clase, fuerza medida porque... de rapidación que usaba la policía de Puerto Rico en coordinación también porque tenemos también sí, sí, aquí persona. presentes sí, a los presentes de SAIPASTEM que está en colaboración directa con la policía y los suben los cuatro nos montan a la vaya y bajamos ahora ¿En qué Déjame buscar que hay más cosas. Es grande. que grande. Es más cosas. Que Es bien vamos a comenzar entonces con las preguntas del tema comienzo con Telenoticias Noticeis y luego Foro Noticioso Telenoticias. Buenas tardes eh, para que aclare sobre la modalidad de petición de drogas o compra de drogas a través de redes sociales eh, cómo se da esa modalidad y en, en el caso de los arrestados en La Perla eh, si en efecto estas personas estaban disfrazadas como policías y cómo fue eh, esa intervención? Porque okay, mira La modalidad relacionada a solicitud de droga por las redes sociales eh, se hace el contacto por las redes por la, eh, la persona ofrece la droga ilícita entonces yo como cliente le hago una llamada eh, hago un acuerdo con él para encontrarme en un sitio específico él llega con la sustancia hay una, una, una de las instrucciones que ellos tienen es no mirar el rostro a la persona que le están la persona que vaya a comprar no, no puede mirarle el rostro a la persona que está vendiendo ¿verdad? esa modalidad pues ahí pues inmediatamente se hicieron las gestiones hoy y el personal del negociado de drogas y armas pues logró el arresto de cada uno de los individuos a quien se le solicitó, se le solicitó este, la compra de drogas ¿Qué redes están utilizando? Las redes sociales puede ser este, son la, eh, internet como tal en cuestión de whatsapp este, todo ese tipo de, de, de redes ¿Y en cuanto a la intervención de, de la perra? Okay, ellos, ellos estaban vestidos de negros mis policías no visten de negro estaban de negro en su totalidad eh, no estaban, de no, ancha deco pero no estaban este, no, no tenían el distintivo que dice policía, que tenían máscaras también, cuando son intervenidos entonces por, por mi policía, pues, eh, se logró el resto de dos de ellos. Noticeis. Saludos, buen día. En cuanto a la intervención local, gobernador, y la intervención federal, ICE, por ejemplo, entre otros, eh, ¿cuál es el mensaje que se le brinda a estos individuos? Porque aquí lo que se ha captado es una gran cantidad de armas, drogas, panofernalia, eh, para, para, para que sepan el impacto que van a recibir de cara a la acción que están tomando ustedes como gobierno que está tomando la policía de Puerto Rico. Bueno, lo, las estadísticas ya están hablando por sí solas. Eh, la, las estadísticas que mencionó la fiscal y el fiscal, o sea, la cantidad de cargos que han radicado este año, eh, ya casi casi se compara con el año pasado y estamos a, a nivel de agosto. O sea, que se ve un esfuerzo colaborativo eh, bien agresivo. O sea, hay que recordar, cuando se radican cargos, prácticamente que se esclareció el asunto. Claro, los imputados tienen derecho a que su caso se vea. Y entonces lo que estamos viendo es que el nivel de convicción en casos relacionados a, lo, a la iniciativa de 100 por 35 es de 98%, eso es altísimo, o sea, en los casos vistos, justicia está logrando 98% de convicciones, eso, eso es lo más alto que puede estar. Cuando miran todo el desempeño del departamento, en todos los casos que radican está a nivel de 93%. Entonces, ¿Qué significa eso? Que estos casos están bien trabajados, que la evidencia se está levantando de una manera... Eh, eh, adecuada, eh, que los, los oficiales de ley y orden están colaborando, están en su momento declarando lo que tienen que declarar y, y eso, es, eso es muy bueno. Otra cosa que aquí se ve es la colaboración. Aquí se nota que nuestro gobierno, eh, la, el negociado de la policía, está trabajando hombro con hombro con las autoridades federales. Tú mencionaste CHSI, aquí se mencionó CHSI, pero es que constantemente en operativos de las autoridades federales vemos... Comunicación constante, eh, porque a fin de cuentas, pues tenemos jurisdicción paralela. Eh, somos afortunados en Puerto Rico, o sea que no solo tenemos nuestras autoridades de ley y orden, nuestro departamento de justicia, tenemos eh, el departamento de justicia federal, el FBI, el HSI, la DEA, ATF, entre otras. Eh, y, y ese trabajo en equipo es clave para hacer mella. Eh, una cosa que vemos. Es, una cosa es el consumo de la droga y cuando lo miramos, el usuario de la droga eh, y sabemos que, pues que hay una, hay, unos, hay personas que tienen unas adicciones, otros que les hace falta una orientación desde el punto de vista psicológico porque por qué están utilizando la droga. Pero aquí lo que estamos viendo son unas organizaciones muy peligrosas. Esto habla por sí solo, miren la cantidad de armas que hay aquí. O sea, que no vengan a, a decirme, por ejemplo, ah, bueno, pero aquí por qué estamos eh, atacando, por ejemplo, eh, la venta de marihuana. Bueno, porque miren las armas que están relacionadas a la venta de marihuana. Eh, eso es lo que no queremos. Esto es lo que genera violencia en Puerto Rico, estas organizaciones criminales. Y, y lo que pasó hoy, que no fue planificado, eh, eh, es preocupante. O sea, 10... Personas armadas, con chalecos antibalas, eh, en la perla, eh, básicamente eh, reclamando la presencia de alguien que a todas luces iban a ejecutar. Eh, gracias a Dios que estaba la policía llevando a cabo su operativo eh, en la perla y se percató de la situación y evitamos eh, con toda probabilidad un asesinato eh, también, gracias a Dios, que no hubo un altercado una, eh, directo entre la policía y estas 10 personas armadas. Hay dos arrestados así que yo estoy seguro que ahora el trabajo investigativo se va a hacer para ver si entonces pues, logramos eh, arrestar a los, a, los, a los demás, que aparentemente son ocho. Quisiera conocer dos cositas. Una, eh, si hay un, un, una cabeza principal entre los arrestados o entre los que se a arrestar. Y dos, el aspecto de que haya un aspecto cibernético entra dentro del crimen cibernético y esto tendría un impacto adicional en la sentencia. No, la primera pregunta fue, perdón. Eh, cabecilla, ¿hay algún, alguna persona... Dentro de los arrestados que vislumbran ya arrestar en ausencia. Bueno, eso, eso se está investigando, está apenas comenzando, ¿verdad? Cuando tengamos datos adicionales de quiénes son los integrantes y las personas que se fueron huyendo pues podemos dar, dar mandato. Relacionado a, a, a, eh, a las redes, pues entra aquí el en ético, entra también en colaboración con las agencias federales para que nos den el apoyo en ese sentido. Foro Noticioso, Noticentro y luego El Nuevo Día personas con las que ustedes se encontraron en la noche, ¿se pueden confundir con un policía? Lo que pasa es que ellos se identificaron como policía cuando tocaban la puerta y ahí es que llega mi personal a iniciar la de arresto y escuchan eso y ahí es que entonces los muchachos intervienen pues se dan cuenta que no son policías y ahí es que ellos entonces proceden al arresto, a, al seguimiento de los mismos y lo dan al arresto de dos personas Lo que pasa es que esto puede causar una preocupación a nivel de la ciudadanía porque por ejemplo la policía, ustedes van a, a tocar la puerta y se identifican como policía y ya la gente tiene un como que una desconfianza es policía o no es policía, le bueno, no Van le... a identificar a mis policías, cada uno de ellos, cuando van a licenciar este de arresto, debidamente uniformado, debidamente por la identificación en, en su, ¿verdad? En, en su eh, mostrando su identificación. Esto no, esto no viene de ahora, esto viene de décadas, donde se identificaban como policías para, para cometer actos delictivos. Pero créanme que, la, que la, las personas que que Puerto Rico va a estar seguro que mis policías están haciendo su trabajo Y al momento de intervenir o de hacer un registro de allanamiento Pues van a saber que se trata de policías reales Noticentro Entonces, Entonces cuando se hacen estas redadas Y se hace un trabajo como el que ustedes acaban de hacer Siempre se dice, ¿verdad? Estos se mudan para otro lado, este punto se muda para el otro ¿Eso se está dando seguimiento? Donde quiera que estén vamos a darle seguimiento Mientras en Puerto Rico sigan ocurriendo asesinatos de día o de noche Vamos mediante vigilancia y seguimiento, mediante el plan integral del gobierno de Puerto Rico, las estrategias de ley y orden, vamos a darle seguimiento con la nueva superintendencia y vigilancia a estos individuos que posiblemente en principio no te arresto porque por la evidencia que tengo, eh, lo que recopilo de evidencia por el asesinato, pero sí te voy a arrestar por la posesión de armas y drogas ilícitas. Por acá Noticentro, eh, buenas tardes a, a todos. El gobernador fue enfático en lo preocupante que es la realidad de las armas de fuego que están ilegales en la calle. ¿Qué se está haciendo para buscar eh, impactar lo que es la entrada o la venta de este tipo de armamento eh, en Puerto Rico actualmente? ¿Qué iniciativas tiene la policía para impactar eso? Bueno, casualmente, el, el, la semana pasada, el secretario de Seguridad Pública, Alexis Torres, se cuenta con nosotros, eh, convocó ¿verdad? La, el comité eh, relacionado a, a, a, a armas de fuego, Él después de puede abundar más relacionado a eso. Sí, eh, nosotros básicamente estamos buscando y trabajando eh, de la mano con la Agencia de Ley y Orden Federal, reconocemos que eh, la, la jurisdicción eh, en el, la transportación eh, recae en la ATF, eh, nosotros vamos a continuar, hay planes de trabajo eh, dirigidos a los diferentes puertos de entrada, que son el aeropuerto, en los muelles y... Definitivamente vamos a continuar eh, coordinando con las agencias de ley y orden federal. Eh, en el día de hoy, pues todo un resultado que aunque se impacta a la calle, se impactan a, la, a las diferentes organizaciones ya estando en las armas de fuego en Puerto Rico, pero de la misma manera tenemos unos grupos que están trabajando, mirando lo que son los correos y los, y los contenedores. Y tengo una segunda pregunta. Eh, situaciones como la que se dio anoche en Guainabo, donde se desata una balacera en una urbanización donde nunca había ocurrido algo como eso, la urbanización Ponce de León pues preocupa a la población porque pues ya estas cosas suceden en cualquier lugar. Eh, ¿Qué plan, eh, ya sea un patrullaje preventivo, qué iniciativas tiene la uniformada, buscando pues atender esta situación? Hace eh, unas semanas atrás ocurrió en Tuabaja en plena carretera, y pues anoche ocurre eh, en Guaynao, el video está en redes sociales. ¿Qué, ¿Qué planes hay para atender eso? Yo te voy a adelantar algo y después le paso a la, la, la, la oportunidad del comisionado. Lo importante que quiero ¿verdad? llevarle al punto a ustedes es los, los trabajos que se están y los resultados que están aquí. Definitivamente hay unos grupos de trabajo que están trabajando en preventiva. Hay el hecho de que quizás, lo hemos eh, mencionado en varias ocasiones, el hecho de que quizás no vean una patrulla eh, o unas luces hacia unos biombos no quiere decir que no están trabajando los compañeros. Cada uno de los compañeros hay diferentes investigaciones, no solo a nivel estatal, sino que a nivel federal. Y hay compañeros que están en, de forma civil en vehículos que no están marcados. Realmente nosotros buscamos con esas preventivas eh, disuadir y, y, y, y llevar el mensaje de, ¿verdad? de prevención. Pero no ¿verdad? hay situaciones que suceden y que las continuamos trabajando. Tengo una pregunta de seguimiento por acá. Eh si sí, quería que aclarara, de 10 personas que estaban con ese uniforme de camuflaje o de vestidos de negro, solamente arrestaron a dos, y si ese grupo, ustedes entienden, son los que han estado sembrando el terror en, en residencias en otros municipios, incluso que, que se alega han asesinado a personas luego de, de llevárselas de sus hogares. Mira, ese, eso está bajo investigación, porque apenas como eso fue en la madrugada, estas dos personas verdad, que tenemos nuestra custodia, pues posteriormente entiendo que saldrá información adicional para poder identificar realmente qué grupo es el que estamos este, eh, interviniendo. Ese dato no lo no tengo ahora porque ya en el transcurso de la investigación pues saldrá a reducir si, si hay una organización criminal que se dedica a lo que está mencionando o es otro tipo de organización. El nuevo día. Sí, saludos por acá. A tono con la, lo, las personas que se hacen pasar por policías y que el gobernador mismo reconoce que es un asunto bien peligroso, ¿cómo combaten eso? ¿Tienen algún tipo de estrategia? Bueno, la estrategia es nosotros vamos a seguir haciendo cumplir la ley y el orden. Este, mis policías cuando van a este tipo de operativos están eh, identificados como es debido, ¿verdad? Y cuando visitan esta, este tipo de personas pues saben que, que eh, la persona va a saber de primera mano que es la Policía de Puerto Rico, no pues solamente van eh, personal en civil, sino va también para va personal uniformado, eh, como unidad de, unidades de apoyo, que, que, que van a conocer la veracidad de la persona que está tocando su puerta. Manuel, te leemos. Eh, Estas esta personas que se hacían pasar por policías... Llegan a esta residencia, ¿esta persona formaba parte de los que iban a arrestar a ustedes o no estaba dentro de los que iban a ser arrestados? Bueno, tengo entendido que no, que no estaba dentro de lo que íbamos a, a arrestar. No obstante, si sí, él pasó por, por medio de, lo, de los agentes que se encontraban allí, ¿verdad? Porque realmente lo habían llamado para que pasara a su residencia, ¿verdad? Hoy se salvó una vida, salvó una vida, este, ¿verdad? Gracias a los policías que, que eh, tomaron acción de inmediato cuando vieron y se percataron de que no eran policías reales. Eh, vimos que habían en los videos, se veían centros comerciales, eh, la, los arrestos que hicieron, en donde usualmente se hacían estas ventas de drogas, lugares turísticos, centros comerciales. Es, si es que depende, depende el, el, por ejemplo, lo que vendían, los que venden drogas por, por internet, pues depende del punto donde tú lo cites. El área donde lo cites, ahí ellos van en sus vehículos, te entregan la droga y ya ves que fue, que se están ambos eh, arrestados. Tengo por acá última pregunta. No, ok. Tengo por acá última pregunta, eh, primera hora. No es para deslumbrar su trabajo, ¿verdad? Pero ayer fue la vista de la reforma de la policía. Y entonces lo que se señaló es una eh, falta de supervisión. Y se habló del impacto que, que se tiene sobre lo que ustedes hacen para atender la incidencia criminal. Dice el juez Besosa que, que se le debe dar mejor atención. Y entonces yo quisiera también una reacción de Pierluisi, además de, de la justificación que usted tenga bien a dar, eh, sobre estas situaciones que se apuntan en la reforma de la policía. Sí, yo, comienzo y, yo comienzo y el secretario puede abundar. La directriz que yo di desde que llegué a la, a la gobernación es que la policía haga todo lo posible, todo lo que esté a su alcance para cumplir con los requerimientos eh, del acuerdo por consentimiento que dio origen a, a esta reforma. Y, y con la meta de que la reforma culmine o termine para final del 2023. Esa es la meta. Entonces, de, cada vez que nos reunimos, yo doy seguimiento a cómo vamos atendiendo las diferentes áreas eh, que cubre la reforma. En el área de supervisión, lo que vemos es que hay, ahora mismo hay una iniciativa en curso para eh, eh, conceder ascensos a un gran número de policías. Ellos, eh, Alexis Torres puede dar el detalle. Estamos hablando de, de que la policía necesita más sargentos, y eso es uno de los señalamientos eh, que hace el monitor eh, de la reforma. Eh, de igual manera, sigamos eh, en ascenso, o sea, tenientes, capitanes, inspectores, eh, coroneles, entonces ya hay todo un... un un proceso, un nuevo proceso para que se den esos ascensos conforme al principio del mérito. Eh, para los eh, que quieran ascender a sargento eh, y teniente, eh, así como capitán, entiendo que se, se le va a exigir que tomen un examen. Eh, al resto del examen no se, no, se, no se requiere, pero hay una junta evaluadora que entrevista a los candidatos verifica que llenan los, los requisitos, cumplen con los requisitos. Eh, la meta, otra vez, es que en cuestión de unos seis meses, cinco a seis meses, eh, eh, logremos todos estos ascensos que entonces le van a proveer a la policía, eh, a los efectivos de la policía, eh, la supervisión que requiere la reforma. El juez, por lo que vi en la prensa, eh, eh, eh, pues tuvo una expresión de que, de que no está seguro que van a lograr esta meta, de que en, en, en decir cinco o seis meses se den todos estos ascensos, pero yo voy, yo voy a la policía, yo voy a, a, al, al secretario de Seguridad Pública y su equipo, eh, así que yo voy a estar eh, insistiendo que, que se logre. Adelante. Sí, eh, mira, básicamente... Eh, la prioridad de este equipo de trabajo es cumplir con la reforma. Cada, y quiero poner ¿verdad? como base que cada movimiento, sea administrativo o operacional, tenemos la comunicación tanto de este servidor como el comisionado, eh, con el monitor federal, con el Special Master, quien le responde al juez Besosa, y con el fiscal que está a cargo de, del proceso de reforma. Se han cumplido cada uno de los, de los requerimientos que han solicitado. Eh, y como parte de eso es el protocolo de ascensos de la coronel. Eh, todo ese proceso eh, fue eh, uno en el que se le sometía la documentación, el protocolo, hasta la convocatoria, en el cual ellos también hacían recomendaciones y nosotros de manera y trabajando como equipo las adaptamos. Eh, Bueno, mira, realmente hay unas hay unas posiciones que son reales, que es el primer el, el, el, la primera línea de supervisión que son sargentos y estamos conscientes que es un, una necesidad para los compañeros. Nos solicitan un, un protocolo, nosotros los preparamos de manera coordinada y se le presenta. No quiere decir, y tiene una, una fecha eh, límite en cada parte del proceso, no quiere decir que tengamos que adaptarnos. Pero sí reconocemos, se trabajó, se cumplió, se le presentó ese, esa, ese plan de trabajo a, al juez y, y se aceptó en el día de ayer. No quiere decir tampoco que nosotros presentemos una pertinente eh, adicional o diferente de cómo podemos trabajar para lograr el ascenso de, de estas 500 aproximadamente posiciones de sargento que ya la Junta eh, adelantó el presupuesto para las primeras 200, 205 aproximados. Más allá de qué? Más allá de los ascensos, el hecho de que el juez haya señalado que ustedes tienen que mejorar la respuesta hacia la incidencia criminal. Mira, eso es parte de los trabajos. Realmente, sí, una persona, una, una líder comunitaria eh, que hizo unas expresiones, yo verdad nosotros somos empáticos con ella, realmente entendemos diferentes situaciones. Yo te puedo decir que cada uno de los compañeros que está aquí presente, cada uno de los compañeros que está en cada una de sus áreas de trabajo, sale día a día. A hacer su misión y a lograrla y exponen su vida no solo la de ellos sino que exponen también ¿verdad? a sus familias pero más allá velan y por salvar vidas y proteger las propiedades tenemos por acá última pregunta el vocero ah, Buenos días, gobernador esta noche es la protesta de Luma, ¿no? Estamos aquí del humano de, algún... sí, de, del... de todas maneras entiendo que a lo que te a lo que te refieres creo que es mañana, ah, ¿tú mañana? ¿tú es mañana. piensa atenderlo bueno, eso, eso se decide en su momento. No es mi costumbre hacer eso. Eh, yo respeto el derecho a la expresión. Eh, y como y, pero eso pues queda por verse. O sea, eh, lo importante es que todos pues, tengan la oportunidad de expresar lo que quieran expresar eh, dentro de la ley y el orden y la, y la paz y tranquilidad que queremos aquí en Puerto Rico y para todos. Muchas gracias. Culminamos.